Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, nos quedamos en el set porque recibimos una visita ideal para que ustedes conozcan los proyectos que realizan nuestros jóvenes. Del Liceo Ercilia Pepín nos acompaña el profesor José Morel, Vicente Almonte, la maestra Claudia Iluminada Guillén que es la directora del Ercilia Pepín y una comisión de estudiantes de tercero y cuarto, o de cuarto y quinto, ¿cómo es ahora? El sexto y quinto. ¡Sesto y quinto! de ahora de media y también otros docentes de la asignatura de robótica y vamos a hablar de estos robots que han construido estos estudiantes buenos días, buenos Bienvenidos. días profesores Bienvenida. y alumnos ¿cómo está maestra? cuéntenos bueno, me siento agradecida de invitarme a su programa eh, como directora creo que todo no está perdido nosotros como centro hemos hecho lo que verdaderamente tenemos que hacer y hay algo muy importante, Liceo de Silvia Pepín Estrella. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas estrellas. Qué bueno. Que aparecen algunas fugazes, que son las que no han hecho daño. Y las que salen en los medios. Exactamente. Pero nosotros somos un centro que trabajamos. Somos un centro que tenemos 38 docentes con 25 maestros en maestría. Excelente. Y las otras especialidades. Eh, una vez a mí me comentaban que hay que cacarear. Uh -huh porque nosotros somos gente de muchos proyectos y muchas actividades curriculares, lo que pasa es que se quedan en el centro. Yeah. Pues demos a conocer esta novedad, ¿quién nos cuenta? ¿De qué se trata? ¿Qué, qué proceso duraron los estudiantes para la creación? ¿Quiénes quieren comenzar a hablar? Démele el micrófono al jovencito que ha levantado su nombre. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Marfin López Duarte, soy de sexto grado. Sexto, lo que era cuarto antes. Exactamente. <ríe> Adelante. Eh, este robot fue construido para seguir órdenes. Ajá. Su complejidad viene siendo en muchas funciones. Lleva dos motores, dos clases de motores, que es un motor pequeño y un motor mediano. Tiene funciones de de habla, de voz de movimiento, de a color. Tiene dos CPU que son dos computadoras. Ahí es donde nosotros programamos y damos las programaciones para dar las funciones. Además de todas las demás funciones que lleva. Usa Ahí batería viene. recargable, ¿verdad? Sí, claro. Conectada, muy bien. Ahí Entonces, estamos viendo imágenes en pantalla del proceso de construcción. Qué interesante. Sí. Maestro, ¿qué se está... ¿Cómo están llevando estos procesos de involucrar a la robótica a los estudiantes de, de la exilia ahí, ahí está actuando. Bueno, Molina, vamos a ver. Buenos días. Buenos eh, días. Es para nosotros un placer estar aquí compartiendo con ustedes. El máster estaba poniendo algunos videos eh, relativos a la construcción de algunos de los eh, diez y tantos modelos que los estudiantes han construido en este. Eh, en este año escolar, eh, nosotros tenemos la, la buena noticia de que solamente los robots no son juguetes, podrían ser diseñados para ser juguetes, pero normalmente lo que se tiene es el concepto de que el robot y la fabricación del robot insertado en, en la informática educativa y la robótica educativa viene a, a inmiscuirle en la mente a los muchachos que... Deben trabajar en equipo, uh -huh. cada quien encargado de una parte. Correcto. También se les, se les imprime en su cerebro uh -huh. que deben diseñar conceptos que le lleguen a la mente para cosas positivas. Nosotros con, con la robótica, lo que trata el Departamento de Informática Educativa es de que ellos sean productivos, que sus ideas puedan ser plasmadas utilizando esta tecnología de última generación. Estos robots utilizan sensores de sonido, sensores de reconocimiento de voz, sensores que tienen que ver con, por ejemplo, hay un ejemplo eh, que el síndico estuvo de visita y nos pidió que diseñáramos algo como para controlar los semáforos, pues ellos diseñaron un robot que obedece las órdenes de los colores de los semáforos. Igualmente, en el área de tecnología educativa, eh, un robot de esto puede ser diseñado para que encienda las luces cuando se aplauda uh -huh. o prenda el aire acondicionado o sencillamente al obedecer una voz de que toquen el timbre de salida o, o, lo que, o lo que sea utilizado en el centro educativo puede ser controlado por una orden dada a uno de estos robots. Maestro, eh, ¿han ustedes planificado construir algún robot para solucionar problemática de la, de, ¿De la población mundial? Actualmente, como hemos visto en los medios, hay un acuerdo internacional con el gobierno de China. Estos robots fueron donados por, el gobierno, por un gobierno amigo, pero ahora el acuerdo económico y tecnológico está con el gobierno de China. Cuando esos chinos digan a traer tecnología y a donar equipos, nosotros vamos a ver cómo se ha disparado o cómo se disparará. La productividad que tienen estos jóvenes, ellos van a ser los empleados de esas industrias que los chinos quieran poner aquí. Nosotros tenemos la esperanza de que toda esta tecnología, tecnología sea usada para el bien de la Así humanidad, la medicina. Fundamental en, en la aspectos. medicina, que no. en el mundo se está utilizando. Eh, ¿Qué tiempo tiene la asignatura impartiéndose de robótica? Ya tenemos, vamos para tres años, al este año que se cumplen tres años de que la robótica fuera incluida en informática educativa. Bueno, préstame el micrófono a Vicente, entonces, por sí. favor, aquí hay uno. Vicente, cuéntenos por... El liceo ha tenido y ha estado envuelto en muchísimas... Eh, hay noticias negativas por desórdenes en el ámbito de, de movilizaciones, la más reciente, la quema de la puerta porque le impidieron entrar a un estudiante que fue indisciplinado porque llegó fuera de horario. A través del uso de la robótica, ¿pudiéramos ayudar a organizar, a disciplinar más a los estudiantes? ¿Pudiera ser? Bien, primero saludo a la teleaudiencia y a usted y agradecerle la oportunidad que nos brinda. Debo decir acá que estoy acá en condición de enlace del Comité Municipal de la ADP con el centro, porque ya. realmente no soy docente del centro y hay que hacer las cosas claras Perfecto. para que después no vaya a decir <risa> que bien. estoy usurpando funciones. Muy bien, muy pero bien. la pregunta que usted me hace nos rememora dos eventos, sí. ese que usted dice de las indisciplinas y de un descontrol que se da, uh -huh. propio a veces de la adolescencia, pero que además nuestra eh, basamenta legal es muy, muy débil, uh -huh. a los estudiantes se le Permite muchas cosas Demasiado. Entendiendo <coughs> que ellos están formados Es decir, es como la familia La familia, eh, todo el mundo tiene derecho A todo prácticamente Pero las familias construyen una especie De regla, incluso no escriben <coughs> entonces se rigen por ella claro. En la casa de Fulvio Debe que llegaba después orden. de las 9 de la noche Había problema con el Debe haber En totalmente, mi casa, totalmente. si yo no me levantaba a la hora que era Había problema, con mi llamada O, o mi castiguito Ahora, esa parte ha sido muy flexible Eso ha traído realmente dificultades y el liceo del Pepín es un reflejo de esto no es que los muchachos sean malos <risa> per se no es que el, el centro tenga dificultades en sí mismo es que se ha deslizado mucho la permisibilidad desde las familias mire dónde comencé en el liceo convergen entonces un centenar de familias con diferentes idiosincrasias eh, unos que no rezan otros que no oran otros que no trabajan unos que juegan todo el día y allá hay que entonces regirse por una única regla, porque la hora de llegada es igual para todos. Claro. Entonces el que se levanta tarde tiene problemas. ¿Y de qué forma podemos involucrar en entonces, la tecnología para controlar? Ahí va. En la pa tiene dos, dos aplicaciones directas. Una que comentaba el profesor, cuando los estudiantes, cuando la población se embarca en procesos productivos, sí. utilitarios, primero se disciplina a sí mismo sí. y se siente útil. Correcto. Desde ahí viene a cambiar un poco el chip de la forma de vida de nuestros muchachos, de esos zonas eh, marginales, y lo hace sentir importante. Correcto. Pero en segundo lugar, estas tecnologías, estas todas, tienen la virtud de que pueden ser aprovechadas para el bien. Sí. Si ese robot conectara, por decirlo así, con el momento de entrada de la escuela, y cada muchacho fuera, vamos a ponerlo más sencillo, que le toque a un estudiante por día eh, manejar el robot. Uh -huh. Ese estudiante, en tanto es importante en tanto de una vez comienza a funcionar como parte de la solución y no parte del problema pero además como son programados no van a hacer lo que nos pasa a nosotros que miramos, ay pero mira qué hora es no, él no, él no lo va a mirar, él está programado para hacer una cosa a la hora, a la hora en el sea. lugar y el día es que hay que hacerlo es eh, interesante que se dé esa interacción y ese acompañamiento de ustedes como gremio de los maestros y que los estudiantes vean que ese acompañamiento es procurar que la escuela se forme, no que se, des, se desforme, porque a veces uno ve estos procesos. Yo quisiera preguntar, porque vi declaraciones del profesor en un momento cuando se dio el caso del joven, que el de la puerta es uno, pero también el de la bomba es otro. Es decir, se ha tomado correctivos en el centro y a la vez el centro ha procurado buscar un correctivo en el orden judicial, porque tengo entendido que hay sanciones para estos casos, a pesar de lo permisivo que decía Almanza. Eh, lamentablemente, el centro se ha visto involucrado en acontecimientos negativos. Mas, sin embargo, eh, prim quiero primeramente felicitar a ustedes porque han... Tomado la iniciativa de proyectar los logros que El Decida Pepín presenta. Si observamos las diferentes Olimpiadas nacionales, regionales, distritales y hasta municipales, vamos a ver que El Decida Pepín ha ganado primeros lugares, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar en todas las Olimpiadas nacionales. No es simplemente un acontecimiento aislado. Para esos jóvenes que lamentablemente. Eh, incurrieron en estos delitos Fíjense que ayer eh, Tuvieron audiencia Y fueron ya liberados Fueron al liceo con sus padres Y cuando revisamos los libros Lamentablemente Se quemaron por inasistencia para poder tener derecho a examen... Lo que estaban exigiendo entrar, sí. se quemaron por inasistencia. No es no los, los, los del problema de la bomba, Ajá. sino lo que se vieron involucrados en la bomba. En la bomba, ok. Hubo uno que tenía nueve asignaturas por inasistencia y los demás cinco asignaturas por inasistencia. Iban al centro, pero no participaban del proceso. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, va, volvamos a la robótica, vamos a volver a los adelantos, a lo que está haciendo positivo. Que, yo quiero que me, pongan, quiero a que me pongan a funcionar este robot. Que me lo pongan a funcionar y las eh, los comandos que, que, que el robot responde. Y, y cómo eso puede ayudar también a, ¿Quién a la. ¿Quién va ciudadanía? a tomar este control? La joven, yo la vi que tenía el control, no lo iba a hacer. Lo puede poner ahí, lo puede Ula. poner ahí. Vamos sí. a ver, vamos Puede a irlo a hablar sí, después de él. Le permite, sí. por favor. Ah, sí, sí. Sí, ella, ella tiene su micrófono. Eh, <coughs> maestra. Vaya, vaya explicando a lo que vaya haciendo, por favor. A lo que él prepara, la maestra quiere decir algo que tiene unos documentos sí. aquí. Eh, de lo que decía el profesor, él es el presidente de la unidad de base sindical nuestra de frente y, a la cámara. Y chicos. nosotros hemos tenido un apoyo extraordinario Ustedes. de nuestra ADP. Ya. Eh, Estamos un poquito el, el pepín Reflexionando un poco sobre Un editorial que Antonio María Expresó en su programa y, y es bueno que el comunicador social Antes de expresar cualquier juicio Debe de investigar primero Porque si sí es muy cierto que en otro centro Ha tenido... Históricamente ese tipo de flagelo, pero tampoco en... Yo, Claudia. Okay. Ustedes están en desacuerdo con ese editorial. Sí. No podemos tocar el tema de ese compañero comunicador porque este no es el espacio. No, por lo que yo sentimos, amor, oíste lo que sentimos. perfectamente, pero quiero que también nos entiendan a nosotros. Sí, porque. Okay, no. Hasta ahí. Están en desacuerdo. Porque desconocemos. Luego lo, lo tocan con él en su espacio. Eh, desconocemos <ríe> el uh -huh. editorial. ¿Qué fue lo que porque, pero no sabemos. ya en ese momento no tenemos el tiempo para poderle dar la cobertura. Sí. Y ya estaremos, usted nos ofrece la información y la podemos revisar posterior Pero sí debe de comunicarse con él con directamente él, con Y sé que él le va a dar la misma el trato que nosotros le daremos aquí Pero ya en el ámbito de él, porque es por el que supuesto. tiene el, el concepto Y ustedes así se pueden defender y es un medio que él maneja muy bien yo pensaba, que, excúsame, mamá, yo pensaba que, excúsame yo pensaba que yo sé que la robótica es importante, pero yo pensaba que aquí se iba a tocar algunos tópicos importantes de nuestro centro. Sí, y lo estamos sí. haciendo con la valoración de los hechos de violencia que hubo y podemos, si nos das el tiempo, tocar otros más. Vamos a ir explicando qué es lo que hace el robot. Por favor, de, el micrófono. ¿Quién, el ¿quién nos habla ahora? Sí. Bueno, él tiene diferentes funciones. Ajá, eh, está el de reconocimiento, está también el llamado y también está el, el, el de remojado. reconocimiento para que vayamos rápido. Muy bien. Okay. Fiulay, reconoce. <ríe> Fiulai, descansa. También está el llamado. Fibulay, ven. Espectacular. Qué Miren, bien. Está doblando donde va él. ¿Dónde sí, está él? Sí, donde le está llamado. Ascensores, los, los llaman. Y ahí llegó. También el enojado. Vamos también. a ver. Se le enseña que se que coja pique. Y, está, ¿Y, está ¿Y tú no tienes librado. No, que también tiene modo defensa. Ahí está enojado y está dando un poquito para atrás. Sí, para todo, para Firulai, ataca! Ah, pues va Se escucha bien. <risa> esas son... <risa> Almanza, me tengo que quedar tranquilito. <risa> eh, esas son las funciones que tiene Firulay. Okay, excelente, bien. excelente. Han participado las chicas también, ¿verdad? ¿No quieren hablar algo las jovencitas? Por favor. En efecto, nuestra participación fue dedicada al Día de las Niñas y al de el TCM Ajá. Eh, para incluirnos en la informática, ya que nuestra participación es poca. Fue para quitarnos el miedo y en eso vengo a decirles que todo es difícil cuando no se sabe. Claro. Y aunque los robots ya estén idealizados como algo difícil, en realidad son fáciles de utilizar ya que el programa consiste en los accesorios. El CPU es la parte más importante, obviamente. Pero los sensores, el de calor, el de el de voz, todo eso ayuda que se vuelva más difícil incluso. El sensor de color fue el que nos facilitó las cosas a mí y a las muchachas, ya que hicimos en el Arcilla Pepín un laberinto que es por el sensor de color que se va moviendo Ajá. y además para el del semáforo, que es esto, que utilizamos para que tacte los colores, eh, utilizamos el sensor de color para cuando se le ponga enfrente, que cambie de dirección, que se reduzca o vaya más rápido. Excelente, excelente, excelente. le Muy felicitamos. Bien. No nos da el tiempo para abordar otro tema, maestra, la producción tendrá que volverle a invitar. Sí, Solo que para, voy, ese... para que continuemos hablando del Liceo Ercilia Pepín, porque lo bueno hay que decirlo sobre todo fundamentalmente, pero hay que y evaluar que las situaciones que pasan ahí. Explicar la cosa Así buena, es, son las 9 de la mañana, gracias a todos por venir, por acompañarnos, por mostrarnos esta novedad. Vamos a hacer contacto ahora mismo con el Palacio el del municipal. Ayuntamiento Municipal acá San Francisco de Macorís. Sí. Hemos estado dando cobertura en vivo, ahora tenemos a nuestra reportera Joan y Paulino. Adelante.